Con la charla de Iñaki Martín entramos ya de lleno al editor de bloques, a cómo se crea contenido en WordPress. Iñaki tiene 29 años, eh, hace muy poquito que ha sido su cumpleaños, y a Iñaki le gusta muchísimo hablar, así que no le voy a robar ni un segundo más y os dejo con Iñaki Martín. Muchas gracias. En el Ay, blog, Google en en el hospital, local. Google Chrome. Local Chrome or, or, or, nu, Nueva. navegación Un segundo, eh. Un minuto. El de directo. Listo. Es borrar. Final. record List, tabla. list Que se me ha apetado todo un segundo. Lista. Buenos días. Primero, me presento señal. Hoy. Espera un segundo porque es... Apetito. Pruebas con WordPress, crear entradas. Por y por retomar la, la presentación. Tranquilo, ya que hay tiempo. Pruebas. ¿no? Acciones. 9 y 48, acciones. Ayer, pruebas loca, fila 3, fila 4, fila, fila. A antes de antes de ir a la búsqueda de Google, cuadro de diálogo. Cron, cron, cron, cron, loca, local, local, loca, any desk, fine, any, any days. Vale, espera, que la gente en buzón, no desea, archiva, access. Delete messages. Documentación, correos de la 11 y cortina pantalla para que no veáis los cristianos. Ahora está en negro al alquito para que no se vea. Documentación correos de la 11 y... No, que le he puesto en negro para que no se vea los cristianos. Correos de mi hermano. Tranquila, no hay ningún problema. está la pantalla de la ONCE Está en negro ahora mismo. Nueva, enhorabuena. Te quiero mucho cerrar. Hola, y era Nato, regodone y sin máximo el HTT. Un segundo, ya Cerrar. Correo, área de desplazamiento, safar, barra, para crear en abrir y... Vale, quito la cortina. Volver a cargar página. Es demo de total. Prue pruebas, pruebas con WordPress, conten contenido vale, navegación. Ahora sí. eh, la cortina. cortina. de pantalla inactiva, navegación rápida desactivada. Compatibilidad con diapositiva. Eh, vale. diaposit... diaposit Vale. Diapositiva 90, por salir, crear entradas y usar espacio. Muchas gracias, ahora sí. Contenido del documento. Navegación rápida, navegación rápida, desactiva compatibilidad. Diapositiva 1 de 25. Crear entrada. Diapositiva 2 de 25. ¿Quién soy? Hola, buenos días. Después de este pequeño demo, empezamos con la charla. <coughs> Muchas gracias a todos por venir a ver mi charla. Eh, ¿Quién soy? Me llamo Iñaki, tengo 29 años. Aunque me ha presentado Ana, me ha presentado otra vez. Tengo 29 años. Me, últimamente me he especializado en WordPress, Moodle, la agilidad web. He estado en distintas charlas en distintos eventos. Mis datos de contacto son en Twitter, Me Gusta Mundo Mac. En Facebook, eh, Iñaki Martinsan. En WordPress.org, Mita, Me Gusta Mundo Mac. Tengo un blog que se llama me gusta mucho más, punto mi correo es simbian63 rdcom un correo un poco raro, o inakimartinsan.com. Seguimos. Diapositiva 3 de 25, índice 1. Esto es un índice sobre lo que voy a tratar en la charla, que es editor de bloques, las novedades últimas de editor de bloques, esta es una parte teórica y luego la parte práctica con distintos puntos. Seguimos con la siguiente diapositiva. Diapositiva 4 de 25, a introdu e introducción. Ahora, por favor, poneros la piel de una persona ciega, porque tenéis que poner la piel y tenéis que cerrar los ojos hasta que acabe la charla. Diapositiva 5 de 25, 1, punto. Parte la parte teórica. ¿Se me oye bien? Sí. Ah, vale. La parte teórica. Les voy a explicar qué es el editor de bloques. El editor de bloques es un editor visual que apareció a partir de la versión 5.0 de WordPress, y es un editor que puede crear a nivel de bloques y es a través a nivel de cajas y vas editando en tu sitio web. Diapositiva 6 de 25, 1.2. Algunas... Algunas, ahora les voy a explicar algunas novedades que existen con el editor de bloques, según las nuevas versiones de WordPress y las últimas versiones del de editor de bloques. Por ejemplo, la vista de lista o la vista del documento para decir los, los distintos bloques y ver los detalles del documento lo que, lo, las palabras que ibas escritas, los encabezados que llevas puestos, etc. Luego, también, el editor del completo del sitio, que ha aparecido en las últimas versiones de WordPress. Luego, también puedes ver, bueno, también puedes ver los distintos detalles del bloque y, es más o menos, las novedades que existen. Ahora, seguimos con la siguiente diapositiva. Diapositiva 7 de 25. 2. Parte práctica. Ahora vamos con la parte práctica, que esta es la más importante y la más interesante de la charla. Vamos a ir al sitio web de Wordpress y vamos a ir viendo las distintas partes que he puesto en las diapositivas, como son las que he puesto en el índice. Ahora vamos con ello, a continuación. signo de exclamación. pruebas con pruebas navegación rápida, salir de, usar, prueba, pruebas con Word, abrir, prueba, L, L, pruebas local, W, P, U, A, I, N, prueba, nave, menú, grupo sí. vacío cuatro ¿no? loca prueba bar cuatro cuatro ah, tengo prueba, prueba. saltar tira prueba. Ver, pues, pruebas con huerto prueba iniciar sesión pruebas local tira pruebas con prueba iniciar sesión barra pruebas local pruebas local barra contraseña. cortina de pantalla activa contraseña nombre de la privacidad pues. hola lista Ahora, Cortina de editar ¿Lo veis ahora bien? Vale, ya hay nueva entrada. Se oye muy, está muy rápido, lo pongo un poco más despacio. No se entiende. Vale. Menú, sigue, punto, ahora vamos. no hay items en menú, menú, menú, conten, menú, text, menú, enla, menú, en, menú, enlaces, visit, menú, enlaces no visitados. Esto es lo que está haciendo es sacar el lector de pantalla, tiene un comando que da vos más la letra U y te saca por distintos apartados de la web para ir más rápido. No hay menú, en Saltar, saltar. A Añadir. A -E, pongo las dos letras. Añad. Y voy al enlace más rápido. Escribe un ya estamos bloque. Vamos el editor de bloques. Escribe un. Vamos a poner un título que a mí me gusta siempre. Os recomiendo que pongáis un título cada entrada. Para el editor de pantalla es mucho más cómodo. Prueba. E no Ahora vamos a enseñar las distintas partes. Primero, la vista del. Ajust publicar. Vista previa guardar erramir Añadir. erramir eneterra mir español vista de lista para forma vista de lista estructura estructura, estructura. Eso es lo que estoy viendo lo, todos los bloques aquí en una tabla final de tabla opción estructura está ahora mismo por suerte, el, el editor de bloques es bastante asequible Para hace unos cuantos versiones de WordPress hace tiempo a las versiones atrás eran muy poco asequible Estructura, cerrar la estructura de nave estru, vac, en la, vacío Ah, no sale vacío porque no me queda ningún bloque estru, Cerrar la Pero aquí, sale para estructura, crear, para, estru, aquí saldrá los distintos bloques vacío, La estructura con, cuando tengamos más bloques estru, estru, Cerrar la vista del vista, Y la podemos cerrar dando el botón de cerrar Y es accesible por más Ahora sigamos con la siguiente parte Vamos a enseñaros eh, tres documento. En este caso va a poner que hay cero de todo Porque no tengo nada escrito principal, Lista de palabras, cero Caracter. Estoy viendo palabra cero, cero. caracteres cero, tiempo, menos tiempo de, de lectura, nada porque Minuto. no tengo nada escrito. detalle Seguimos con la siguiente pregunta. vista parte. De... Vista de... De... Ahora voy a enseñar los atajos de teclado de... que existen para el editor de bloques. Fu... Aunque a lo mejor los que ya lleváis más tiempo con el editor de bloques ya Vist. les conocéis, pero os voy a enseñar. Guardar, vista, publicar, ajuste, opciones. Aquí le doy opciones Barra, y bajáis, estamos er, bajando, ataj, guía de atajos, atajos, atajos de teclado, aquí atajos, salen los atajos en el cerrar, bas, list, si don, el de teclado. pero bueno, don, más o menos list, cerrar el vale, atajo, de el de atajos de teclado, voy a enseñaros las preferencias de editor de bloques. Gestionar atajos, guía de copierto, ayuda, final, preferencias. final, prefered, le pone presencia, prefered, damos, prefered en cerrar el general. Perdón. Que salen en tres pestañas: bloques, generar bloques paneles, y paneles. generar públicas. Voy a ir solo a una de las pestañas para tema de tiempos. Públicas. Pueden ir a, a las tres pestañas, pero usted de tiempo cambia, os voy a in, una pestaña. Cambia, incluir la lista de, incluir la revisa los final de, aparien, aparien, personaliz, modo de enfoque. Puedes hacer distintas opciones que existen para cualquier mejor editor de bloques. Por ejemplo, la de hockey es para que la de pantalla te ponga en el bloque que está Selec más, modo mejor. ¿no? mostrar, las, eti mostrar las etiquetas también. Mostrar, abrir, abrir, abrir siempre la vista de lista. Nos abrir vista lista, pero yo la tengo aplicado. Reducir, reducir, compact, usar los usarlo, hacer, mostrar, mostrar migas. De mostrar de mostrar migas de pan, que most esto es muy importante para saber dónde está en cada momento. nuestra final, de final, final. Entonces, final distintas opciones. Y Vale, gracias. Final, final. Ahora vamos a ir con este bloque. Final de opciones. Ahora imagina cómo hay ahí un bloque. Barra, ponte, escribe un bloque navegación barra. Para eso ponemos la barra. En este caso vamos a ir un bloque de texto, por ejemplo. A ver, un encabezado. N, en C, en audio, en No estamos viendo nada porque ha finalizado la conexión con el texto. Entonces tienes que volver a poner lo de compartir pantalla. Local, find, safari, Any day. Y ahora... Menú nueva, nueva conexión. Pantalla, barra, online, on, search Aquí, ¿eh? free, new tab, hamburg, hamburg, ni free, search online, adres book, adres book. Fuer pantalla, barra, de, online, adres book, search free, new tab, hamburg, hamburg, search free, new, hamburg, grande ni este, 600, h 600. Dale este código a julio, por favor. La nueva conexión. h600. La... Es que en c4 espacio, 81 1 espacio, 8 9 c 7 una foto. Vale, H. -h, vale. H sí, me tengo que esperar ahora. Pero da un problema directo. Que la conexión con el control remoto no, no está con. Botón, botón, ya está aceptar, rechazar, acept, finalizar aceptar, ahora ya está 12, finalizar vale, gracias 12, any days, any days, safari safari Continúo con la charla entonces, ¿dónde me haya quedado navegación final de, final de, bloque nos estás enseñando con crear un bloque, estamos en el bloque encabezado ya lo hemos creado ahora voy a poner un texto así de prueba, ah, para que lo veáis vale, ahora vamos a ahora os voy a enseñar cómo crear un bloque final, párrafo Final, par, entrada, lista, editor del pie, li, entrada, número 2, escribe un bloque vacío, na, navegación, abrirlos los, bloque vacío, escribe contenido, bloc, final, ajuste, bloc, nav, fi, ajuste es contenido del editor, escribe un bloque vacío, nave, ahí ya le he borrado, ahora voy a enseñar, na, navegación bloque, na, añadir otro bloque de imagen, bloque vacío. Empieza a escribir o escribe una navegación rápida activada. Navegación rápida desactivada. El programa de conexión remota. Ah, creo que es aquí, comando. una ventanita que Comando, me estoy que un momento. Barra, Apple, enides, ayuda, Apple, mover, usar, ocultar, bar, noticia. Favoritos, noticias. Vale, un segundo. Safar, enides, bar, ventana, editar, archivo. Edith, ven, ayuda, ven, ven, move, move, use, most, minim, fusion, minimizar, comando, noticias. ¿Ya está? ¿Quieres que, que la minimice yo? Ah, que sale de un... No, menú selecto, otra? nueva, nueva, nueva, nueva, nueva, nueva, conexión desde, favor, no, sesiones... No, si, res... sí, quítalo, logo, hay otra. vale, quítalo. Vale, quítalo, vale. Aquí que me está patando el lector, no, no me la... En el Safari, añadir una nueva ah, entrada... Todo esto también pero... es muy interesante. Se está borrando la conexión, sigue la conexión activa. Ahora esto sigue activo y está... Todo ah, vale, gracias. Gracias. Final bloque vacío. Bueno, perdón Nave. por estos problemas técnicos, seguimos con las charlas. Ahora imagina cómo hay un bloque imagen. No. Ponemos N, la barra para ir a otro N. bloque, ponemos imagen, vale. Subir. Ahora, como ya tenías una prima de imagen antes, biblio. subir. Biblia, en, en otro momento. Subir, biblio, biblio, filtro. Todas, busclist, bus, cap, most captura, aquí, selección. Una, y le damos. Texto alternativo. También os comento donde pone el texto alternativo, tenéis que ir el texto alternativo para temas de accesibilidad para que sea más accesible de esta imagen. captura leyenda. ya la tengo puesto así que Dejá la vamos a, copiar, a, a seleccionar. seleccionar texto del final. Vale, y ahora voy a enseñar cómo se muestra la imagen en, el, en la pantalla, en la parte pública. Navega, escribe un. Añadir una barra, ver entradas. Herramienta, vista de imagen. Enlace, contenido final o ajuste pública. Vista, pre, vista pre, previsualizada. Pre, pre, pre, navegación, navegación Navegación rápida desactivada. P, añadir P, nivel de añadir P. Contenido del doc. Final, de, final añadir una nueva. No, escribe un título. Pe, pe, Añadir P, Pruebas con Word. P. Nivel de Añadiendo un... P. Aña, horizon, añadir la entrada en la parte pública del sitio. un... Añadir una nueva en... Añad, Ahora a enseñar añadir un una video. nueva en, Escribe un... Campo de texto no en... Abrir los ajustes del documento final. Abrir los ajustes final. Publicación. Abrir el banner. Texto de la ley escribe un bloque. Vamos a borrar el bloque, bloque y hasta la con la tecla. De borrar. Bloque vacío. Se borra. Ahora vamos a ir un vídeo, pero en este caso de vídeo pres Bloque vacío. En bloque vacío. Bloque vacío. Blo bloque vacío. Barra. 9 result. P. Un resultado. Bloque incrustado. Es. Bloque U. Pega una pega una UR. Vale, aquí tenemos que un mensaje. Un momento. Contenido del documento, navegar campo de navegar, diapos nave di di di diaposi diapositiva 13 de 25, di diapositiva 16 de 25, 2.9, mostrar la imagen en el sitio, descripción 2. De inicio del enlace, selección copiada, contenido, contenido, contenido del documento, descripción, inicio del enlace, URL, ht, aceptar. Vale, vamos a pegar el enlace. Acepta, busca, busque, acepta, busca, busque, buscar anterior. Buscar si sí. fue, añadir una nueva, añ añ añadir. Nav, Escribe URL de video. Press, incrustar URL, navegar. H, incrustar. Y bloque, u. Vale, ya hemos incrustado el vídeo. Navegación rápida activada. Añadir una Ahora nueva. Ahora ver el vídeo. entra, herramienta en er Des Red detalle. Vista, vista de lista. Vamos a ver. Guarda, Vist public vista public, vista de Previsual, para que lo veáis. Pruebas y haz P, video. Debe haber insertado el vídeo. Previsual final, final de vista pública, ajuste. opción. Vale, y ahora después de esto, ahora voy a enseñar Eso. cómo es el editor del sitio. Añadir una En las nuevas opciones del web. Añadir una nueva opción. Salimos de las entradas menú campos menú menú, lugar, menú lugares menú en menú contra, menú tabla menú punto menú enlaces ¿Te me editor beta A editor beta aunque las nuevas versiones de wordpress yo estoy instalado aquí en wordpress beta ya no se llama beta pero se llama beta en esta WordPress, versión de wordpress 6.1.1, que es la que estamos aún 10 edit, por editor, mo, final, print, avisos. Lista, avi, avi, avis, li, li, lista de editor, en lista de página, mostrar per, guardar. Pe, mostrar. dos y erra mi avis lista, lista, li, avi, aviso. Navegación rápida, Desactiva. Na, enlace, no, botón, b guardar. Per, mostrar, Alternar. Alter, alter, cerrar pestaña. Alternar la navegación. La navegación para volver otra vez al sitio. Pruebas al escritorio, escritorio de WordPress. Script, Ahora os voy a enseñar el plugin de propio no de ítensión. Gutenberg para que veáis las novedades que hay. Ahora mismo. Menú, camp, menú, menú campo, menú, menú lista. No les voy hay... a dar una no exclusiva de las novedades que hay. Menú en la... Ahí está, en instalado el plugin plugins. de Gutenberg, que es el IT de bloques. Tenemos la última versión. Ejemplo. Podemos ver las novedades que están habiendo. Selecciona 2. Selecciona plugin. Activar Gutenberg. La tengo desactivada, lo voy a activar. Ya Actual. lo hemos activado. Menú tablas. Menú, menú en la... Menú menú, plugins... Visitado enlace 3.3, no, no menú, menú, es editor beta. Editor vamos a ver el nuevo editor. imaginando cómo es, va a ver el editor de... a partir de la nueva versión de WordPress 6.2. El editor de bloques será así porque tendremos las últimas versiones de Gutenberg desde la versión 2 hasta la versión 3G.3.1, eh, que es la que está ahora mismo, la versión última vez del plugin de Gutenberg. Para volver, inicio, editar. Y luego estas novedades se van a incluir al núcleo de Wordpress con la versión Wordpress 6.2, que está dentro de poco. En las últimas la última semanas de marzo va a salir la nueva versión Wordpress 6.2. nuestra muestra la final, guardar, final, außer, fi, no, nave, editar, Iniciar editar, navegar, editar. Y aquí das editar y bar, puedes editar R2 mucho más legible tu sitio. R2> R2. R2> tu sitio. <R2> y Voy abrir aquí a la barra de guardar barra, abrir mostrar detalle mostrar abrir barra abrir, abrir barra de volver volver, volver, volver editar la plantilla una parte de plantilla que es el encajado barra, el de página su, volver plantilla pruebe, volver principal volver al script Sí una cosilla las de, la de las entradas para que pruebas, veáis cómo es nueva versión menú, de Word. De, de a de, añadir de, nueva. Eh, añadir ¿eh? script es, Escribir lo que va añadir. content final. Opción. Ajuste. Pública. Vista previa. Cual, herramienta el, Herramienta. Ahora, si herramienta aquí, des, rehace, resumen. Resumen. De ah, de, ya no pone vista de lista ni detalle. Ahora está incluido todo aquí donde pone resumen del documento. Párrafo. Y tienes Opción final de la. Contorno. Estructura con vista de lista. Dos pestañas que está agrupada entre la vista contorno, y vista el contorno. Palabras. El contorno lo que vimos antes en, en detalles. Está Caracol, mucho mejor, dist, más agrupado. Resumen. Y bueno, esto más o menos sería, del por tema de tiempo, iba a enseñar cómo crear un enlace y cómo crear un tema de HTML, pero durante de tiempo lo dejaremos para otro momento. contenido damos navega, la diapositiva. Navegación. Si Compatible. Diapositiva 18. Diap, diapo, diapos, diapositiva 22. kit Diapositiva 23. <susurra> 2.10. Diapositiva 24.3. Conclusiones. Nada más las conclusiones. La conclusión de la charla es que, gracias al editor de bloques, podemos crear entradas y páginas más accesibles, pero todavía puedo, queda mucho por mejorar. Diapositiva 25.4. Y ahora vamos con los agradecimientos. Agradezco a ver con los asistentes, ponentes y organizadores de la WorkCan Toledones 2023 por darme la oportunidad de dar esta charla y crear un mundo mejor y más accesible para todo el mundo y todos y todas. Un saludo de Ñaki. Gracias. Muchísimas gracias, Ñaki. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Diapositiva, descubier, sesión, palto, palto, vis, colección, colección, favor. Noticia. Cambiar. H600. Este pu, grande, Nueva. Cerrar ventana. Safari. Hola, buenos días. Gracias a todos. Eh, Iñaki, yo quería hacerte una pregunta. Eh, no sé si es una pregunta difícil o dura, pero cuando en el título inicial de la entrada quieres poner una letra cursiva, por ejemplo, de una especie, ¿Cómo, ¿Cómo uno lo puede hacer? Porque yo mmm, me dan ganas de, de rascar en el ordenador en la pantalla. <risa> como una letra cursiva se podría poner, pero no, no es muy accesible poner una letra cursiva. Claro, es que ¿cómo pongo, por ejemplo, el título de una entrada? Porque puedo poner ciertos caracteres, pero. Y en este caso, yo, como saben algunos de los que estaban, yo soy biólogo y cuando tengo que poner de repente una letra cursiva de una especie para hacer marcar la entrada de que estoy hablando de un, de un bicho, o de un taxón, de una especie, una, de una planta, o de un animal, ¿cómo pongo ahí ese, esa letra cursiva en, en, la, en el título de la entrada? Porque hasta ahora, vamos, yo en mi precario conocimiento de esto, yo no sé cómo hacerlo. Y es muy importante para mí el poder hacer esto para que las entradas salgan correctas y no salga todo en la misma tipografía de letra. Gracias. Por la tipografía de letra tenías que usar otro tipo de letra más, más, que contraste más el tipo de letra. Pues más en la prueba. Pero, sí, bueno, bueno, pues luego si quieres, te comento cuando acabemos a aclarar mi charla, si quieres me contactas, me preguntas por ahí, por el pasillo, te comento, probamos cómo es el y me vemos cómo es, por hacer. Nada. Yo tampoco sé la verdad. hola, hola. A ver, a ver, a ver. ¿Qué haces, perdón? Ah, ahora que vale. estemos con la presentación. él eh, ha quitado. Conten, conten. Por, eso, por eso que ya no está puesto... Tu... Vale, pero ¿para qué el producto? Salir de la paparra safari. ¿Para saf, ahora? Navegación. Sí, Germán, dos cosas. Aquí. Hola, hola, hola. Mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Buenas, señor gracias. Y, eh, Felicitaciones por la charla. Y Muchas los vez. conocimientos. Eh, tenía una pregunta que me ha inspirado tu, tu charla, porque tengo una idea de cómo puede ser un mod del metaverso en WordPress. Lo que no tenía es la idea de cómo puede ser para alguien que busca accesibilidad, porque eso está basado mucho en la imagen. Entonces, ¿tienes alguna idea sobre esto? ¿Has pensado algo sobre este tema y aplicado WordPress, por cierto? Muchas gracias por la pregunta. Sí, hombre, el metaverso sí que he oído hablar de él. Pero, hombre, si en podría ser, si pones en cada imagen un texto alternativo, en cada una, podría ser accesible la, el, tu sitio web. Aunque sea metaverso, podría ser accesible. Hombre. Si cumples con las, los temas de accesibilidad, podría ser accesible. Sin ningún problema, claro. ¿Te sirve la respuesta o te. <risa> pregunta, no hey. sé. Espero que te haya servido. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ah, pero, Mike, que pasa, perdón. Pues. Ah, perdón. Voy apagando esto, ¿eh? A hacer. Hola Iñenki, eh, además de, Hola. en cuanto a accesibilidad, además de lo que dijiste del texto alternativo, de la imagen, sí. ¿en, qué, ¿en qué más podemos mejorar la accesibilidad? De, ¿Con el bloque o del pro, de, del pro, con el propio Wordpress? O... Pero Wordpress, pues, hombre, el editor de bloques tiene una cosilla, hombre, está bastante accesible, pero todavía queda algo que mejorar. Como todo, menos va bastante bien, por suerte, y luego, hombre, sí, hay distintas cosas que puedes hacer. Como por ejemplo, poner textos alternativos, luego el tema de los enlajes, poner un texto concreto cada enlaje. No luego también eh, las imágenes, textos alternativos, luego lo, lo, el tema de, de los encabezados, poner una estructura correcta de cada encabezado. No usar encabezado para, para tener, por ejemplo, un tamaño más, de letra más grande, poner un encabezado de H1 y luego un H5, o es mejor tener una estructura buena de, de los encabezados, por ejemplo, para poner tener una buena semántica de la web y por ejemplo, no sé, hay más cosas, pero bueno, que me ocurre nada bueno, también el tema de los cachas también. El... Eso, no me ocurre Ahora mismo, hay más, muchas más cosas, pero también el tema del contraste y el color, también el tamaño el tamaño de letra. No sé, Algo más. No sé. No sé, más Hola, buenos días. Quería vale. darte las gracias por la ponencia y preguntarte, eh, porque está un poco la cosa entre Gutenberg y Elementor, Elementor y Gutenberg, ¿qué es más ágil? ¿Qué da más opciones eh, para la mayoría de temas? Yo es que Elementor no lo he usado, pero vamos, en un oído habla de él, es parecido a nivel de agilidad. Si cumples en WordPress la agilidad y en el Elementor lo igual, pues tu es igual de accesible en un sitio que otro. Vamos al usar, da igual que uses un editor que otro, puedes usar el que más te guste, pero va a ser, si tú cumples con los estándares de accesibilidad y las normas de accesibilidad que existen, y con las buenas prácticas de accesibilidad, hemos, he algunas, como comentaba antes, que he dicho, pues tu página web con Wordpress es accesible, da igual que uses Gutenberg, que uses Elementor, da igual, uno de editor que otro. Puedes usar el que más te guste. Tu web, tu web tiene que ser igual de accesible con uno que no, con otro. Más preguntas. algo más, tienes No, yo creo que no, la verdad. Ya... No, ya acaba la charla. No, pero no da tiempo, madre. Ha estado no, fenomenal y hemos aprendido mucho sobre cómo navegas tú y cómo editas gracias. tu contenido, Iñaki. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por escucharme. Yeah.